Sí, claro. me acuerdo hace 35 años hicimos una muestra de televisión ya. sobre la base de 1.500 personas en todo el país. Depende cómo hagas la muestra. Sí. ¿Puede no, ser? estuvo muy bien hecha. Eh, el problema es cuando la gente empieza a revisar sí. los resultados y no le agrada. Ah, ese es otro tema. Por ejemplo, había uno que él quería ser el primero, me compraba tres encuestas. Me entiendo. Ese es el, el gran problema que hay. Por eso cuando alguien hace una encuesta de televisión, yo no creo... Porque nosotros hicimos la primera, Montero, Andreu y este caballero, en Santa Cruz. ¿Hace cuánto eso? 30 años. Ya. ¿Y qué, qué? cuál era el propósito de la encuesta? ¿Qué querían? No, no, es, es, es, era un negocio. ¿Pero? Era un negocio. Hacer quién? una encuesta de televisión ah, para de televisión. saber quién... Claro, ¿Quién es el más visto, digamos? Claro, eso era. Claro. Y ahí te vas dando cuenta de cada cosa que pasa. ¿Y ¿no? te acuerdas los resultados un poco de aquella vez o no? Me acuerdo, estaba en ese tiempo estaba el eh, Canal 5, ¿te acuerdas? De los Richard. Sí. Eso andaban Bien. Punta. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Ya. ya. Eh, después estaba más atrás andaba el 13. Unitel después aparecía. Pero el 13 quería hacer, primero. El 13 no quería sería a decir, La Red 1. Eh, cruceña de Televisión. La Red 1 sería, claro. ¿no? La de de Kurgis, ¿no? De Ivo De, de Kuljis, más o menos. Mira. Interesante. ¿Y quién era el que...? No, no vas a contar, obviamente. ¿Quién se resistía no, no, no, a no, no, no ser primero? No puedo nombre del gerente, pero en ese tiempo, más o menos... Claro, eh, claro Se sacan las, sí, las conclusiones. Mira. Que era uno medio griego. Ah, ya ¿Qué más querés que te diga? Listo, ya está listo, ya está ya. todo dicho. Ya está todo Entonces, eso era... Tú no Por crees, ejemplo, ¿no crees ah, en estas cosas. Yo no, no, creo, no creo, no creo, no creo yo. Aquí no hay rating para empezar en Bolivia, ¿no? Un, no hay. No, no existe un sistema. No existe, ¿no? Antes, antes te dejaban algunas eh, eh, hojas en algunos sitios claro. de la ciudad claro. y ellos lo iban llenando conforme, ¿no? Claro. O sea, claro. Yo recuerdo que era, una, era un intento de hacer un rating, le daban una, una cartillita a la gente. Porque ahora hay un rating ¿Sí? de que tú tienes que pagar para que te midan. O sea, nuestro canal no paga, entonces no lo miden. Ajá. Pero, ¿y cómo te miden? Esa es la pregunta. Eso. Porque hay que ver el metro Porque, que porque claro, eh, eh, en la Argentina sí, o en sí, otros sitios sí. hay aparatitos que ponen en el, los televisores. El people Esto, meter. Claro, people entonces meter, ellos sí. saben, por ejemplo, ahorita estamos conversando los dos, empezó a subir, empezó a subir o empezó a bajar, a bajar. Entonces, él sabe y el productor le dice, sacalo al viejo ese que se nos está cayendo la sintonía. Claro, o déjalo. Dejalo porque está o dejalo, subiendo. O dejalo, porque está subiendo. Claro, segundo a segundo es eso. Segundo a segundo. Claro, ese es un Ahora sistema... tenemos más o menos nosotros eso con el tema de las redes. Claro. Vamos sabiendo si le interesa el tema o no le interesa el tema a la persona, ¿no? Claro, claro, correcto, cierto. Sí, pero, pero después es muy difícil poder determinar si es que no está el aparatito en los televisores de la gente. Es decir, no, a mí me mira más gente. Yo de repente miro... Después, en la televisión, ¿cuánta gente miró el noticioso en redes de cualquier canal? ya yeah. Y los números te sorprenden. ¿Por qué? Porque no es lo que dicen que es. Porque se supone, ah, no, este no, este mata arriba, te va a terminar matando. Esto no, estos son unos muertos, no los ve, estos son unos zombies, no los ve nadie. Y no es decir ni lo uno, ni lo otro. Es verdad. Uh -huh. Bueno, en fin cada uno con su, con su asunto. Nosotros trabajamos. Mira, yo recuerdo una historia bella que contó el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano de un día que fueron al teatro y era una presentación de una, de una obra, era una, una pareja que actuaba, hizo una, una presentación extraordinaria. Y ¿Quién cuenta, era? Cuenta Galeano, cuenta Galeano que los únicos espectadores que hubo esa noche fueron él y su esposa. ya Aplaudimos hasta rompernos las manos porque ellos cuando actuaron se mataron actuando, como si estuvieran actuando ante dos millones de personas, no ante dos. Es eso, es eso la tele. O sea, salir a, a la cancha a jugar como si te estuviera viendo media humanidad. Así te estén viendo cuatro. No importa, por esos cuatro nos rompemos. No, no, es que todo no llama. cuatro millones, que miran. Cuatro millones, digo. Sí, no, me ah, no, no, sí. <risa> no me dejaste terminar. No, claro, eso, eso es lo que pasa. Entonces la gente dice, no, pero es que esto es acá, que esto está allá. Entonces uno dice, a ver, voy a probar. Y tiras algo. Claro, y ahí sabes, ahí sabes. ¿Cómo que sí. no mira a nadie? Sí, es verdad. ¿Eh? Ok, listo, no discutiremos de eso. Estamos cerca de la ¿Pero gana hora. Bolsonaro o no? ¿Perdón? ¿Gana Bolsonaro o no, te pregunto? No, ¿Bolsonaro? No, pero si estoy preguntando. No, la Lula, Lula, la Lula va a ganar. Ah. Lula. O, ojalá, espero que gane Lula. Espero, ojalá lo hiciera en primera vuelta para evitar todo ese tránsito que va a ser ese tiempo que tienen entre primera ¿Por y ¿Por qué fue vuelta? Bolsonaro a, a, a, a despedir a la vieja y no fueron los otros? Perdón. ¿De, de, de quién, ¿A quién te estás la, refiriendo la, la como doña, vieja? La doña, tiene 98 años, qué guapa y joven no era. Más respeto con la reina, por favor. No, no, es que ya dejó de ser reina. Ya es una señora que se fue. Es verdad. Antes, cuando estaba viva, era la reina. Yo la sí, respetaba. Claro. Porque yo un día quise ser, que me pusieran el sable aquí, Sir. Bastín. Sir. Joan. <risa> no, no Pero no alcanzó, para. ¿no? No, no alcanzó. hice nada relevante como para que ella me dé claro. eso. Claro, bueno, sí. está bien. ¿Qué decías de la vieja? ¿Cuál era la pregunta? Se me fue. Eh, ¿Por qué lo invitaron ah, a Bolsonaro claro. y no fueron los otros? Eh, ¿A quién? ¿A Lula? ¿O a quién? a lula o quién a los otros? cuando dices los otros? Los otros presidentes. Ah, Estuvo el, el de Estados Unidos. Sí, y, sí y estuvieron... Joe Biden. Mm. sí ¿Sí? Sí. Eh, sí, hubo algunos a los que no invitaron. Por ejemplo, el de aquí no lo invitaron. No sé, no sé si no lo invitaron. ¿No lo invitaron? ¿Lo invitaron o no lo invitaron? No se supo, ¿no? Eh, no sé si hubiera ido, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de eso... Eh, ¿Pero eh, lo invitan a todos no invitan a ninguno? Más o menos, no están así. Ellos tienen sus cosas, ¿no? ¿Sus cuates? Sí, claro, obvio, pues, obvio, obvio. El, ¿Pero el chileno no fue? Boric, no fue. ¿No fue? No, y lo invitaron seguramente. Me imagino, pero porque te acordás de la guerra con las Malvinas. Claro, por supuesto, por supuesto. Augusto les prestó la isla, cierto. Cargaban los aviones, así es. ¡Pah! le daban a los a los que vos que más tanto a los Atléticos Tucumán, cierto. ¿viste? Sí. Y después volvían de vuelta. Así es, así es. Estaba la señora Thatcher. Era muy amiga de Pinochet, obviamente. Sí, sí. Eran, hicieron una sociedad en la que se pasaron por encima el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, el TIAR famoso, que decía que si un país de América era invadido o tocado por otro, todos salían en su defensa. Imagínate cómo Claro, salieron. pero es que ahí hay una cosa, es que esa, esa, las Malvinas no era país de América, era de Inglaterra. No, pero los que tenían que apoyar a Argentina... No, pero eran, buscarle el lado bueno América. también, no, no, bueno, el lado amable buscarse. Eso no, no. tiene ningún lado amable. Un, un, un, fue una un traición. buen abogado que dice eso. Fue una, se, fue una traición, se olvidaron de Argentina, la dejaron sola Argentina. El tiar es un papel mojado desde entonces. Ya está. ¿Por qué estamos hablando de estos temas teniendo Valdivieso, Hablando de nuestros emperadores, por ejemplo. <risa> todas las de la reina y aquí tenemos nuestro emperador. Bueno, ¿Ah? escúchalo, este, este es africano. No lo conoce nadie, pero eh, sale a decir que un colombiano es el causante de lo que le pasa al equipo. Escuchen, por favor. Sí, estábamos mal desde la cabeza. La verdad que hay algunos dirigentes que están haciendo las cosas mal, hay que decirlo. algunos dirigentes que, no sé si, si, si quieren el bien del equipo o, o están para, para hacernos... Pero bueno, ellos... <coughs> Algunos de esos dirigentes tienen la culpa de lo que de lo que nos están pasando. La verdad que por un jugador, porque yo creo que es el momento de hablarlo, ¿no? Borja, un jugador que podía ser bueno como jugador, pero como persona o como profesional, la verdad que una decepción, porque creo que todo lo que está pasando es por él. Unos dirigentes quieren que juegue. Otras personas le echan la culpa al profesor, que creo que hasta el momento ha hecho las cosas muy bien. Pero bueno, el jugador nos falta respeto a nosotros. Personalmente a mí me duele porque me falta respeto, está jugando con mi plata, con mi prestigio. ¿Y este está más inflado que el globo de cumpleaños? ¿Eh? La gente de Olwe lo rescató cuando este dormía eh, en, en las gradas del estadio de Noruro. Lo trajeron, lo hicieron futbolista. Eh, el, ya, y ahora está hablando que la directiva no funciona. Y le echa la culpa, dice que está jugando con su prestigio, disculpame. O sea, está bien. Eh, pero ya más, ahora le echa la culpa a Borja, que, el, que ese jugador colombiano, mira, ¿cuántos minutos jugó Borja? 200 minutos ha jugado Borja. En todo el año. En todo, todo, el, campeonato. En todo el campeonato. Ahí están. 200 minutos. 200 minutos ha o sea, jugado Borja. Dos partidos, digamos. ¿Ah? Dos partidos. Sí, dos partidos Completos. y un poquito. Sí. sí. Bueno, como juega Olwey claro. en 180. Sí. <risa> Qué mal tipo, Qué juega 100 mal tipo. Por, por tiempo. Ya, un partido y medio. Entonces. Un partido y medio. Qué Olgo y juega, lo no no hace jugar 100, 105. Bueno, hasta que mete el gol, ¿viste? Sí, no hay bueno, problema. Gracias. Ahí está, 220 minutos. ¿Puede este tipo ser el causante de todas estas dificultades? Yo creo que no. ¿En la uh -huh. cancha no? ¿En, en la, la cancha, cancha no? no. ¿En cómo será? Sí, sácalo. Aquí hay un tema. Eh, hay empresarios que manejan el club. Y esos son los que manejan el vestuario. Por ejemplo, hay uno en un bar, eh, el lateral, el morenito ese que está recién apareciendo. Medina. En Medina, eh, lo maneja Algarayá, lo maneja a... Son seis. Un solo uno. empresario. Y hay otro que maneja tres. O sea, tenés nueve. Uh -huh. Esos tipos te pueden tumbar el vestuario. Eso es lo que no se da cuenta la gente de Orwey. Y curiosamente, estos que manejan estos seis, no lo trajeron a este. Porque a este dice que lo trajo un dirigente. Cuando dices este, ¿te refieres a Borja? Al colombiano. A Borja, ya. Entonces, como ellos no lo traen, tú lo ves jugar, no le pasan la pelota. El otro tipo lo maneja Galindo. Son seis, ¿te puedes dar cuenta? O sea, yo creo que el problema de aquí parte de la supremacía que quieren algunos de estos vividores, pues porque estos para mí son vividores del fútbol, ya está, eh, y son los que echan a perder la buena relación en un vestuario. Dime una cosa, esos empresarios... Porque yo te digo una cosa, sí. yo soy empresario. Tú, bueno, en, en Estados Unidos, ¿cómo se maneja la, la carrera de los talentos? La gente que trabaja en televisión, es con un empresario. Oh, yo totalmente. me busco un tipo y ese, busco, ese me busca trabajo. Así es. El tipo tiene dos. El que está allá, sí. el, el hincha de Wisterman, sí. le cayó mal al empresario y hay que tumbarlo. Y se encargan y lo votan. Lo mismo pasa en el fútbol. de acuerdo O sea, ellos no quieren que esté ese tipo, porque quieren traer otro. Es parte de un negocio. De acuerdo, ¿esos empresarios están vinculados a la directiva del URD? Es decir, ¿son parte de la directiva no, o están No son armales? parte de la directiva, pero le venden la pomada a ellos. Pero no existen, no se los ve. ¿Quiénes son? Es decir, yo no, nunca he visto un empresario declarando. Es decir, ¿operan en las ondas? No, no, no. ¿Operan por detrás, no? tras bambales. Es. Acaban, dice, sacan una foto un tipo, lo acabamos de firmar a este, el nuevo delantero aquí que allá lo firman. Ya. O sea, un tipo de estos tiene 300 futbolistas que representa. ¿Tú crees que puede tener la capacidad y el tiempo para representar de forma óptima a 300 futbolistas? Seguro Por que favor. no, seguro que no, seguro que no. O sea, estos son grupos que manejan, eh, o sea, tú quieres jugar, bueno, vas a firmar conmigo y se van quedando con tu plata. Y los futbolistas, no les queda otra, ¿no? Tremendo. Eh, ¿Algún Farías está metido en este negocio o no? Eh, no le pudieron probar cuando estuvo en la selección. Sí. Pero gente allegada que estaba allí es la que maneja eh, los tres o cuatro jugadores de Norway. Y lo otro es Osorio. Eh, el otro empresario... Birst no Osorio, no, Osorio es un cruceño que ah. tiene un equipo de fútbol, ah, empresario. allí, empresario, yeah. y que los ficha a los jugadores, les hace firmar y después los trae aquí. Eh, y que tiene muy buena relación con la gente de, de, de Orway, pero creo que ya no está tan buena la relación. Porque estos son capaces de cualquier cosa, con tal de seguir... En el negocio, ¿no? De acuerdo. Eh, yo, yo, ¿cuándo es que me di cuenta de todo esto? ¿Te acuerdas cuando nosotros propusimos al bolillo aquí un día de forma de, de, de chiste? Sí. Porque fue como un chiste que salió lo del bolillo. Hernán Bolillo Gómez. Bueno, claro. O sea, fue una que nos inventamos nosotros. Y ahora te lo puedo contar. Porque resulta que costa, costa, costa, costa el nuevo técnico. Yo dije, ¿por qué? Entonces, eh, ya todo el mundo opinaba que Costa era un fenómeno. Y le salimos con Bolillo, ¿te acuerdas? Te presenté yo la nota que el empresario, ese, un amigo de él que era profesor de educación física, lo hacía hablar al Bolillo. Y el Bolillo, pues hijo, no te preocupes, que la plata es lo que es menos. Parecía una novelita de esas de los Tichun Tichun, ¿viste? Claro, claro. ¿Ya? Lo metimos aquí y armamos el gran. Una típica operación de prensa. Nada más, ¿no? ni más ni menos. ¿Qué es lo que armamos nosotros? ¿Para qué? Para que la gente hablara de otra cosa más. Porque era, y viste que el señor Costa pasó por todos los programas deportivos, menos por el nuestro. Bueno, a nosotros nos llaman para decir, si ¿sí no lo queréis entrevistar? No. En todos los programas lo entrevistaron. Entonces yo dije, ¿y ¿por qué? Entonces me acordé del bolillo. Dije, ¿cuál es el técnico más ganador? Claro. Suárez está dirigiendo a Costa Rica. Ya está en el mundial. Ese no iba a aceptar entrar en el tema. Entonces le hablamos al bolillo. Interesante. ¿Viste? Y. Psss. Ya está. Y al otro día se engancharon todos los ...¿viste?... todos se engancharon. Y después dijeron que yo era el representante. ¿El representante tiene que ir? <risa> de qué? Fue una movida. Cierto. <risa> Perdón, para entretener a la, a la gente. De acuerdo. O sea que no era tan segura. Y después ahí aparecieron todos estos empresarios. No, que nadie conversa con el presidente de la federación si no es por intermedio mío. Ahí me di cuenta que son todos una manga maleante. Tremendo. Ahí me di cuenta que son todos maleantes. Porque todos cometieron de ahí. Y al bolillo, vos sabés que nunca lo llamaron para la entrevista. Pero él tampoco mandó su... Sí, lo no, mandó, mandó tres currículos. Ah, mandó. Y porque mandó tres... Videa la explicación. Sí. No lo llamaron. Lo inhabilitaron. Claro, porque claro. mandó uno, por ejemplo, con el hincha de Wisterman, el otro con el hincha de Olway. Y yo, bueno... Claro. Para que para... sea seguro que llegue. Claro. ¿sí? claro. ¿Y yo y tengo y... las copias y no lo llamaron por eso. Claro. Porque no supieron a quién llamar. ¿Te puedes dar cuenta? O sea... Bueno, es capo. Ya estaba cocinado, pues el tema, ¿no? Obvio. Pues o sea, cuando le salimos con el bolillo nosotros, y ya los lo preocupamos. Cierto. Pero ellos salieron a decirle a la otra gente que no, que ellos manejaban la cosa aquí. Seguro. Bueno, Pablo Godoy es el nuevo técnico de Olway Está confirmado. Yo anoche chateé con el presidente. ¿Quieres que te muestre? No, no, te creo, no, no, te no, creo, te, te creo. No, no, está. Eh, eso fue a las 12 de la noche en el programa. Con esta no, nos despedimos. Sí. ¿Ya? ¿Hablaste con él? No, no hablé. Eh... ¿Chatearon? Sí. ¿Chatearon? ¿Y qué te dijo? Ahí me está mostrando. ¿Juan? No, no, no es para que lo vea. ¿Ya? Uh -huh. 12 de la noche. Ya está. Eh... ¿Del 1 al 100 qué probabilidad hay de que sea el técnico? 99. Porque eh, además es parte, de, es como de la familia. Eh, el, los costas tienen una cosa metida aquí en la cabeza. Que hay técnicos que venden partidos y otros que no los vendan. Y estos... Hay, a este ellos lo conocen y saben que no es esa clase de gente. O sea, vender partidos, ¿qué pero, quiere pero decir? Hermano, a ver, ir para atrás. No sé, ir para adelante. Pero que pero, le acusan ahora a Valdivieso. Supuestamente, pero eso tienen que probarlo lo de Valdivieso. Ahí está la pregunta, ¿cómo lo haces? La ¿Cómo Por ¿cómo ejemplo, hace? sí. es que te da suspicacia. Fíjate, el partido de Aurora, las apuestas pagaban 1 a 20 que ganaba Aurora. O sea, si ganaba Aurora te pagaban 20. O sea, ponías mil pesos, ganabas 20 mil bolivianos. Si ponías Aurora... Claro. Que era remota la posibilidad de que gane Aurora. ¿Y no te, no te parece raro? O sea, ¿tú crees que hay un amaño de partidos hay entre otras cosas? El problema es, o sea, este tipo de las apuestas, o sea, ¿cómo puedo yo apostar hasta el día de hoy? No sé. Ni dónde. Por ejemplo, el tema de Royal Parry con Oriente. ¿Tú crees que Royal le ganaba a Oriente? Yo no creo. Una vez jugó Real Santa Cruz, ¿te acuerdas? En menos de 10 minutos le tenían tres goles metidos ya a Real, Blooming. O sea, hay una serie de coincidencias. Piensa mal y acertarás, estás jugando a esa. Qué tremendo. Yo no pienso Pero, mal. Dime una cosa. Eh, entonces, lo que dijo ayer Valdivieso, ahí al, al canal de cable, es, eh, yo sigo siendo el entrenador, decía Valdivieso. Es que él, él espera hablar con el presidente el presidente está en Estados Unidos usted sabe que tiene un problema en la córnea No no no. La, no sé. los dos ojos tienen un ya. problema de, de córnea Ajá. entonces lo han operado eh, hace un año que está en tratamiento en los Estados Unidos entonces va y viene, tiene que ir y volver ¿Ya? entonces es, eh, la salud del presidente está comprometida yo hablé con su padre una vez y él me explicó más o menos cómo el tema. Pena, y es un tema muy, muy complicado el que tiene el chico. Qué pena, ¿no? Una pena una persona tan joven, ¿no? Es, es una o, pena. Pero o, ojalá que, que lo puedan. Que se lo reponga. están solucionando. Que se reponga pronto. Pero eh, la pregunta es la siguiente. ¿Él no va a volver pronto o vuelve pronto? No, ya? no. Yo, yo no creo que vuelva todavía esta semana. Entonces, lo que sí va a haber un comunicado esta mañana. ¿Hasta dónde vas a dilatarlo? Un situación? comunicado va a haber. De Lollways. Claro. Diciendo un al señor está Sí, chao. firmado por el señor presidente. Lo que pasa es que sale el vicepresidente que yo creo que refleja el pensamiento del presidente, ¿no? Debiera, debiera que no es el mismo que fue agredido, supuestamente. Es el mismo. Ah, es la misma persona. La misma persona. Que hubo ahí un intercambio un, de. Un pugilato que no nos consta, ¿no? Pero supuestamente habría habido esa, esa escena <risa> sí. en la que el, el. Ahora lo que yo no, el, no entiendo sí. es que ellos dicen que en la mañana ya sabían que el equipo iba ahí para atrás, porque algunos futbolistas le hubieran dicho aparte de la directiva ...que Valdivieso habría dado esa orden, cosa que yo no creo. Y si hubiera sido así, ¿por qué lo dejaron dirigir? Pregunto esa es yo. Pregunta, esa es la pregunta. O sea, ese mismo rato lo sacaba patada, ¿no? El problema es la prueba, ¿no? Es, decir, es fácil salir a decir una cosa así, el problema es cómo la prueba. Y eso decía Julio ayer, que me prueben, ¿no? Que me <coughs> lo prueben, es, es, es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Bueno, en fin, eh, va a haber novedades entonces. ¿Tú consideras que en el curso de la fecha sale Valdivieso y llega, llega Godoy? Sí, sí. Aquí me mandan una cosa. ¿Eh? Realizó un amago de paro con, pa con Pablo. Ay, ese que viene con vos temprano. Godoy realizó un amago de paro con Pablo Godoy. Dice, ¿Cómo? Dice, no, no sé. ¿Godoy? Godoy que realizó un amago de paro con el mismo, dice este otro. ...no me lo confunda usted cuando viene en la mañana... ...no, no, ¿no? sé qué, no entiendo qué dice... ¿Eh? ...el problema es el siguiente... ...lo que esta mañana planteaba Remira decía... Eh, ...el señor Godoy está buscando un pretexto... ...para dejar la, la, el equipo de Vinto... Y el pretexto es que no le pagaron el bono de transporte, el bono de vivienda, alguna No, no creo que no le han pagado dos meses, es lo bueno, que dicen. Bueno, ya está, ¿no? ya está. Suficiente argumento para poder irte. Y, si no, y por último, chance, te, si te, te da, da la gana, te vas. Pero, por supuesto. el contrato hasta diciembre. Pero si cuando les da la gana los echan, ¿por qué, ¿qué ellos no pueden cuando les da la gana irse? ¿No? Ese es el punto. Y yo no lo cuestiono en ese sentido a, a, al señor Godoy? Godoy. No lo cuestiono. Yo tampoco. Es decir, es su derecho. Él, él tiene que él puede cambiar los... de laburo. O sea, tú me estás diciendo que si te ofrecen mañana te cambias de canal, me estás diciendo. Eh, bueno, interpretarlo como quieras. Ah, ya, sí, hermano. Sí, oh, está sí, bien. Sí. Los oídos son para escuchar. Y son dos. Además, o sea, que <risa> puedes por un lado de aquí y por el otro de acá. <risa> por favor, maestro. Usted bueno. Lo sabe. Eh, vamos con el presidente multimillonario que tiene 10 trongues, el que tú lo recibiste es aquí. Dale. Les había dicho a sus directivos y a sus futbolistas que solo le habían dado un chequecito, este, es que no veo bien, ¿de cuánto es? de no. y... mil... 98. 98, y poco. A ver, 98.700 dice. Que Gil, que soy, me pongo los lo letes para mirar de para cerca. Para solo. No, noventa eh, No, 98.727. Es mejor leerlo que mirarlo, cierto, ¿no? Cierto, Este es el primero. ¿Quién le dio este cheque? Federación, La Federación Boliviana, Boliviana de Fútbol. Dice, pago tercera cuota, derecho de televisión, gestión 2022. Al señor presidente. ¿Cuándo se lo dan? En agosto. 18 de agosto. Ahorita. De 2022. Sí. Se lo dan al multimillonario. Dale, vamos con el otro. 936.706. Caramba. Premio Participación Copa Libertadores, Partido Atlético Paranaense, 936. 26 de agosto del sí. 2022. El mismo día. Dale. 6 de agosto. El Día de la Patria. Eh, ahí. Ahí. 452.363. y mil Pago, desembolso, partido con Ceará. Participación del Sudamericano, el 6 de agosto. ya vamos casi un Imagínate. Ya, esos son... Y ahí este es el último, de cien mil Desembolso, segunda cuota... TV l, Televisión. Esto es. 4 julio. de julio. Julio, ¿no? Sí. Julio de. 20. Bueno, Ponele que esto no, no haya metido en la manopla. Esto es un, un millón y medio. Un millón Más estos 100 Sería un millón Y sale a decir que va a tener un déficit de 800.000 ya, este año. Y yo, ojo que deben sueldo, porque no ha pagado. No ha pagado, ¿por qué? Porque les ha dicho que esa plata él no la había recibido. Hoy día va a quedar la, la de San Quintín. Porque estamos mostrando, anoche mostramos los cheques al final del programa... ...y ahora lo estoy mostrando aquí en su programa. Es decir, quien dice que no ha recibido plata... Ese es el presidente. ...la ha recibido. Pero ahí están los cheques. Ajá. Es más, cuando sale el presidente... Me recuerdo que le hacían una nota dice, le pregunta, creo que fue Remy, señor, usted dijo que iba a poner un millón y medio de dólares. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Ya eh, se activaron todos los procedimientos y un verso, papá, así como el que vino y te la, no, aquí, ¿a vos? A la mañana, ¿no ves cuando vino y te la charló? Así ah, igualito. No ha puesto un peso y toda esa plata está en su cuenta. ¿Y debe sueldos, decía eh, ¿Debe sueldo? Ajá. Se viene, uy, mira, con Díaz. Eh, tú sabes que estaba Crespo con Díaz, ¿no? Sí. Él lo vota, se va. Tiene que pagarle dos meses de rescisión, son mil por mes, son 60. Uh -huh. Más tres meses que le debía, 90. Son mil que no los han pagado. Y que se los van a cobrar, obviamente. Tienen que pagarlo. Va a venir la demanda y va a ser, me imagino, por 200. Ese es el gran problema que tiene la institución. Y hay un montón de plata. <risa> hay una plata que no le pagan al uruguayo, ¿te acuerdas ese que firmó y nunca vino? Sí, sí, sí, lo recuerdo. Uh -huh. O sea, lamentablemente, Diez Tronques ha tenido dos presidentes que no tienen un mango en el último tiempo. Es como la historia de, del arquitecto en Cochabamba. O sea, cualquiera se anima a ser presidente de una institución sin tener un mango. Y creen que la mentira los va a aguantar. Nadie pensó en los cheques. Ahí están los cheques de la plata que le entregaron. ¿En Birsterman hay algo parecido? ¿O cuál es la situación? Eh, eh, eh, mi compañero ayer le hizo una nota sí, eh, eh, que yo quedé muy... muy Yucra. Sí, Yucra le hizo y yo quedé muy fastidiado con la nota porque nunca le preguntó lo que debió preguntarle. O sea, eh, un tipo que no hizo un balance auditado Supuestamente que dicen que debe 7 millones de dólares el equipo de Wisterman, pues por lo menos mereció que hubiera dado alguna explicación en qué se hizo ese dinero, ¿no? Y manejó 20 millones durante su gestión y dejó todavía un saldo negativo de 7. ¿Tú estás hablando del, del amoroso? Del, amoroso. del amoroso, que amoroso. Ayer apareció. Ayer fue ¿no? pues, la nota con nosotros. Ajá. porque yo... él pidió que le hagamos la nota? Correcto. ¿Ya? ¿Y qué Entonces, pregunta se olvidó hacer, eh, Yucra? A ver, ¿cuánto es lo que se debe? ¿Nunca preguntó? Uh -huh. Señor, usted se va, así. ¿Cuál es la deuda que usted tiene? ¿En cuánto está dejando el número rojo el club? Uh -huh. Va a empezar. ya, yeah. Porque eso no, que están en la deuda, que no, que está en la documentación, que está en contabilidad. Mentira. Verso, durante los últimos cuatro años no estuvo con esa historia. Sacó a colación de que había pagado eh, él los traslados durante mm, la pandemia. Y no fue así. Comebol pagó. Y yo le recalqué al compañero, te va a decir esto. Tú tienes esto. Comebol pagó todos los sí. transportes. Los aviones los pagó todos. ¿Para qué? Para que la copa siguiera, ¿acuérdese? Porque no había público, ¿no? Eh? Cierto, cierto. Ya. ¿Cuánto se le debe al pochi? Porque el Pochi prestó 300 mil dólares al club. Hace un año que no le pagan sueldo, gana 20, son casi 300. El día que demande el Pochi... Son 600, 500, 600. Y más intereses. Como que al Pochi lo quiere votar este ahora, rescindirle el contrato, para que el Pochi vaya al TAS y recién al año haya la chance de pagarle. Cuando ya no esté él. <risa> Qué tremendo. O sea, ¿te podés dar cuenta? Lo están reventando Entonces, al club. Lo, lo van están a reventar reventando al lo club. Van a al el club. tipo, nosotros también sacamos los cheques que le había dado la federación. Ochocientos y tantos mil dólares cobró el arquitecto. Y dijo que no. O Salió a decir, no, hay la mano negra. La mano negra somos nosotros por haberlo denunciado. Y que no, que supuestamente era la mitad de eso. Le demostramos con cheques que era lo que habíamos dicho. Se quedó callado. El problema es que el equipo se va a ir al tacho, hermano. Esa es la pena. Esa es la pena. Es un San José en germinal, ¿no? Porque mientras este goite que es el presidente del tribunal no saca los fallos, por eso se está salvando. Pero el rato que saque va a empezar a perder puntos. ¡Qué tremendo! San José, ¿no? La, el, el pato el, el, el pato Luca, que le decimos, pues se si le interesa la guita, ya, los ha demandado en 250 y le ganó. Cuando esa deuda se arreglaba con 120. Es que tampoco los deben tener. Ese es Pero es ejemplo. que ese es un problema el amoroso. El amoroso cobró 350 mil dólares de Bolívar. ¿Por qué no le pagó los 120 al pato? Tal cual, tal cual. ¿Te das cuenta? Complicado. Eh, entonces, por eso a eso les encanta eh, ir a algunos programas de televisión donde no les preguntan. Y Yucra ayer hizo esa. ¿Parecía un programa de televisión? donde no, no, no lo preguntan. No es nada con usted, ¿no? No, no, por supuesto. No, no, nada, nada. Está todo bien todo bien. <risa> ¿Querés ver esta falta? A ver, pues ya me favor, voy. Dale. Yo los lunes ahora te voy a traer un crimen mejor. <risa> sí, sí. Habíamos quedado en eso. En eso, pero yo no pude porque. Sí. Bo, sí ya, ya, ya tengo el comedor, bueno, ya tengo todo. Mira, esto, esto es falta de García, dice, al delantero Godoy. Ahí lo vamos a ver. El árbitro, ¿no? El árbitro, mira. ¿Eh? Que le pega un empujón. Ahí, ¿No? Uy, el otro o sea, como... Caerido cae, ¿no? cae de muerte, digamos, ¿no? ...con traumatismo encéfalo craneano Exactamente. Ahí no va. Hundimiento en el tórax. Hundimiento en el tórax. ¿Cómo se llama esa región allí? Eh, el esternón. el esternón. El, esterno, el esterno, ves. No, sí. Ahí Yo le tengo pego, un mirá. cuate, un famoso aquí, ¿te acordás? Le pegaron un culatazo y lo mataron. Sí. ¿Eh? Recuerdo. Un recuerdo. cineasta, cura. Sí, sí, sí. Espinal. Sí, señor. Espinal, sí. Ahí te acordás, ¿no? Pero bueno. Mira. ¿Y qué, eh. qué, qué pasa? ¿En qué queda esto? Es nada, nosotros lo mostramos como anécdota. Qué divertido. La selección ya está en Francia. ¿Ya llegaron? Sí. Se fueron en el Bo ayer. Ya están allá. A ver cómo nos va. Pero bien. No creo que nos vaya. No, no, para nada. ¿Por qué debería irnos bien? A uno le va bien cuando trata de hacer bien las cosas, pero haciéndolas tan mal como las hacemos, no, no, no creo. Hay milagros en el fútbol, es cierto, pero son cada vez menos frecuentes. Pues las iglesias están llenas de gente que busca milagro. Así es, tú lo has dicho. Eh, Lampe no es milagro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Otra vez puntero Lampe. Sí, pero hasta más tarde. No sé, esperaremos. Pero hasta más tarde. Esperemos. En un rato más van a jugar lo, los otros y se vuelven a poner de arriba. Espera, espera. Un empate y queda solito Tucumán. Pero usted, igual, milagro también, ¿vive usted? No, no Pensando es ¿Pensando milagro. en milagros? No, no, no, se, se trabaja. Pusineri es un gran técnico. Ahora trabaja resulta que Pusineri es un crack. <ríe> Tráelo pues a Olwe, Pusineri, entonces. No, no, no, ya está Godoy, pues hermano, ¿para qué vamos a traer otro maestro? Con un maestro basta. Esta semana no, no hay absolutamente nada. No hay nada. nada, no tenemos polla, no tenemos nada. Podemos hacer una polla de Senegal-Bolivia, ¿no? Y no, yo, pero vamos a hacer una de Mojocoya con Destroyer, el sábado juega. Eh, Mojoc gana, gana Mojocoya. Sí. A Destroyer. Sí. En Camargo. En Camargo. Sí. Y después vamos y empatamos en Oruro y clasificamos. Porque perdieron 3-1, ¿no? El otro día en sí, Santa Cruz. Sí. sí, vi el partido. Yo te dije hace un mes. Sí. El partido, el, esta serie la definimos en Oruro. Estaba arreglado. O sea, así se define entonces. Cuando gana el local, gana el otro local, se define en terreno neutral. Es más, no se tramita el partido. Así que lo podemos bombear tranquilo. <risa> Muy bien. Dime una cosa, eh, ¿cuándo eh, es ¿Mohocoya? Porque las de destroyana sí. anoche hemos pasado imágenes de nosotros, ¿cómo las insultaban? A dos o tres que estaban del Real Oruro, ya. la chica creo que era novia de los futbolistas y estaban filmando. ya Les han dicho de todo. No? ¿Quiénes? ¿Los hinchas de Destroyana? Las, señoras, Ajá. mujeres, los mismos que los corrieron a, a insulto a los dos sí. fenómenos que tengo sí. yo sí. allá. Sí. ¡Vamos, coya Salieron ¿Listo? las veteranas. Eso sería. Y les dijeron de todo, ¿no? Increíble. Pero bueno, la, las insultaron. Y ayer las pudimos pasar nosotros porque hay una chica que las grabó. Mala leche, la doña. Insultos de. Brava, las mujeres. Ajá. Pobres maridos sometidos. Claro. <ríe> y dime una cosa, esto es Copa Simón Bolívar, ¿no? Es Copa la, Simón Bolívar. La posibilidad de llegar a, a través de un ascenso directo, el campeón, sí. a la liga. Y yo, el otro yo no creo que el mojoco ya en, ¿En qué está ahorita? ¿En qué, ¿En qué momento están en octavos? ¿Qué, qué fase es esta? <ríe> la verdad que no entiendo. Octavos. ¿Cuántos equipos hay ahorita? Uf, ahorita van y, a clasificar. 16. Ahorita hay eh, tres. Tres son... ¿Cómo? Sí. Van a quedar después ocho. Ocho, ese ya sería sí, cuartos, sí. ¿no? Cuartos de final. Eh, eh, es realmente increíble. Bueno, la tenía por aquí yo, pero... Bueno, una pena, normal. una pena. Eh, las insultaron, las trataron Tremendo. muy mal. ¿Cuándo cu juegan en Camargo? El sábado. El sábado, correcto. Los, los cruceños no quieren jugar a Camargo. ¿Y ¿Cómo es posible que un equipo de Sucre quiera jugar en Camargo, que es frontera con Potosí? Claro, eh, con Tarija. O con Tarija, ¿eh? Con Tarija, sí. Y bueno, parece claro. que esto no en ese día clase. Yo estoy <coughs> diciendo... Lo que leí. Ya. ya eh, Y que vale siete mil dólares el viaje hasta allí. Y que esto no nos dan un peso. En eso tienen razón. Porque la Asociación Nacional de Fútbol hace un manejo discriminatorio de los recursos. Uh -huh. Un millón de dólares le dan por año. Son nueve asociaciones. Más la NF. Son cien mil. Cien mil por nuca. Sí. Decime, ¿en qué lo invierten? Si les dan de premio mil dólares cuando van pasando, ¿se pagarán salarios? ¿Será? Pues no, supongo. No, pero ¿en qué invierten el dinero? Ah, buena pregunta. Para mañana te lo voy a traer. Dale. Porque eh, más o menos, ¿cuánto es lo que se gasta en la fase de clasificación? Uh -huh. Yo no creo que se gasten más de 100 mil dólares. ¿Y los otros, 900? Buena pregunta. Hay que ver. A ver si mañana... Por no eso todos quieren ser directivos, ¿no? Claro, obvio, pues, obvio. No es por nada. No es por nada. Yo no. te veo, yo vicepresidente de la federación. <ríe> no, toco madera. Toco madera. No, no, está bien aquí, tranquilo. Seguimos, bueno, nos vemos todos. Seguimos firmes. Oye, un gusto, Juan, como siempre. Eh, nos alegro mucho que hayas vuelto. Nos alegra verte bien. Y nada, Ya pues, estamos, ya estamos bien, ya. Bien, muy bien, muy bien. Te veo, te veo mañana. Si Dios quiere la Virgen. Sí, muy bien. Nos quedamos sin fútbol esta semana. No vamos a tener polla, nada. Eh, Senegal, ¿Cómo Bolivia no tenemos? Eh, no Mojocoya. Mojocoya. ¿O cuál? El poderoso Mojocoya. Senegal no, por supuesto, porque no vamos a jugar contra nuestro equipo. ¿No? Digo. Complicado apostar contra tu selección, eso no. Pero por ahí vamos y nos escondemos atrás, ¿no? Sí. Eh, Salinas partió en París con, con, con Farías, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que se, se presumía una paliza, pero fenomenal. Yo no me acuerdo ese día, dije qué locura. Pero igual terminamos. Y terminó bien. ¿Cómo que decir, bien? Eh, bien último terminamos. Sí, sí, no, la eliminatoria. Claro. Entiendo, pero el partido con Francia, yo pensé que ya. te referías a Ahora Francia. jugamos también en Francia con Senegal. Sí. sí bueno. ¿Cómo terminaremos? Esa, esa es una en buena Cuatro pregunta. años. Es una buena pregunta. ¿Será que estoy vivo? Salimos, sí. Salimos empatando con Francia ese día, ¿no? ¿Cómo nos fue? ¿O perdimos por poco? ¿Cómo fue con Francia, se acuerdan? ¿Perdimos? Pero va, ¿Cuánto? Pero? ¿Unos cedros? Va, va a decir ahora Jean-Paul Belmondo, hizo el gol de cabeza no, tras no, un no, centro no, no, no, de la Mireille Mathieu, porque Jean Gavin había dejado en el camino a eh, aquel. Sí, no, escúchame, a propósito de esos nombres que has mencionado, hoy está de cumpleaños Sofía Loren. Sí, lo vi en la mañana, en Sofía tu, Loren. lo miré ahí. <risa> esas cosas? Eh, lo mire, yo lo miro ahí. Qué buena, Sofía Loren, Sofía Loren, qué, qué, linda, qué linda actriz. Una italiana fantástica. Qué, qué buena actriz. Claudia Cardinale, ¿te acordás de ella? Claudia Cardinale, ¿Eh? por supuesto, me acuerdo. Sí. La otra es la. ¿Cómo se llama? Una crespa de ¿te ¿verdad? ¿De dónde? Italiana, una crespa. La Antonelli. Oh, no ni idea, Me pescaste. ¿Cómo? No estás así loco conmigo. No. Estás hablando de, estás hablando de es épocas que... en las que yo no había nacido ah. aún. Ese es, la, ese es el problema. Vengo yo. No Dale. estoy para que me estén humillando. Dale. Bueno, vamos a 5 minutos de las 11. Nos vamos a ir a la pausa.